Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos haciendo un taller de formación de artesanía del carnaval y hay que agradecérselo a Gran Canaria Accesible y también a la Asociación de Personas Sordas que son quienes nos, nos han dado la oportunidad para que nosotros podamos recibir esta formación eh, gracias a Julio, que él es el que nos está dando el curso de formación. Eh, es un proceso formativo que lleva su tiempo y un resultado va a ser un traje que presentaremos en carnaval. Es importante porque en un futuro es una salida laboral y para nosotros eso es suficiente. Les invito a todos a que vean todo nuestro proceso de trabajo, seguro que les va a encantar. Es una oportunidad para todos nosotros. Como pueden ver al fondo está reunida la comisión de carnaval es un grupo de jóvenes que están ilusionados y que se han hecho responsables de presentar una candidata para el próximo carnaval 2014 estamos trabajando duro muy ilusionados con un proyecto nuevo que esperamos que todos puedan disfrutar y que puedan ver en el que se vea el trabajo de la comunidad sorda Entonces, es importante no solo participar en el carnaval, sino ellos quieren también desarrollarse. Entonces, nuestra forma de trabajo va a ser, pues, semanalmente, reunirnos y ya después de Navidad empezar ya a trabajar. Tenemos un local que nos prestan en el que podemos soldar, coser y yo sé que va a ser mucho trabajo pero también es una experiencia muy bonita y después en, para el carnaval va a ser un éxito y que todos los discapacitados de la comunidad sorda va a estar muy orgulloso. Entonces nosotros queremos otra vez intentar luchar para que todos ustedes puedan disfrutar eh, con nuestro trabajo. Y el objetivo es ese, ¿vale? Nuestro primer objetivo. El segundo objetivo es la igualdad y el tercer objetivo es intentar conseguir apoyo y participación para que podamos romper las barreras de comunicación que nos encontramos. Ahora yo quiero que todos ustedes eh, puedan apoyarnos como colectivo sordo, eh, como grupo de trabajo y podamos entre todos caminar hacia, una verdadera, hacia un verdadero apoyo, que los intérpretes, todos los que podemos ayudar a romper barreras de comunicación, pues podamos vivir en plena armonía y también eh, las personas discapacitadas pues, puedan sentir el apoyo de todo el resto de la sociedad.